En una parte remota de Rusia, un misterioso brote de enfermedad estaba arrasando una pequeña aldea agrícola con terribles efectos secundarios. No había cura, ni idea de su origen. Y lo peor de todo, el terrible impacto de la enfermedad no terminaba con la muerte. No. Era después de la muerte de los portadores que empezaba el verdadero horror. Después de una fiebre agonizante que dejaba a las víctimas retorciéndose de dolor, sucumbían rápidamente a la enfermedad, solo para levantarse de sus tumbas y causar estragos entre los vivos. El virus continúa propagándose hasta que los cadáveres superan en número a los que intentan esconderse, mientras el mundo se convierte en una ruina casi segura. Suena como la trama de una película de zombies, pero para la fundación SCP esto es todo menos ficción, y el terror que se desarrolló en esa pequeña ciudad siberiana es el primer encuentro registrado con SCP-610, también conocido como la carne que odia. Primero, el ganado comenzó a desaparecer de las granjas. Se sospechaba de robo o de animales salvajes, pero no se pudo encontrar ningún sospechoso y no se encontraron restos mutilados. Los animales no estaban siendo robados ni comidos, así que, ¿qué les pasaba? Sin más animales que perderse, los propios agricultores comenzaron a desaparecer, pero las autoridades se negaron a tomar en serio los casos de personas desaparecidas. Las familias de los granjeros desaparecidos se ponían en contacto con la policía, hacían un informe y luego todo quedaba en el olvido. Era descartado como otra desaparición sin resolver, que no era infrecuente en la región salvaje e implacable. A continuación, la policía misma comenzó a desaparecer. Las familias de los granjeros desaparecidos a veces informaban sonidos extraños de los bosques circundantes, describían gemidos y chillidos inhumanos de dolor. Un niño informó haber visto una vaca con lo que describió como tentáculos, acechando cerca del límite boscoso. Se envió a la policía regional al lugar y se les ordenó investigar e informar sobre sus hallazgos dentro de 24 horas. Sin embargo, las unidades enviadas a la zona no informaron de vuelta y nunca se supo más de ellas. Al enterarse de los informes, el gobierno ruso se preocupó cada vez más, temiendo que una insurgencia nacional o espionaje extranjero tuviera algo que ver, enviaron un pequeño equipo de agentes especiales a la zona, y uno a uno esos agentes desaparecieron, al igual que las personas antes que ellos. Al parecer nadie que entraba en el pueblo después de que comenzaron las desapariciones volvía a salir, todos simplemente habían desaparecido. Desesperado por respuestas, el gobierno ruso se puso en contacto con las únicas personas en el mundo que podían ayudar, la Fundación SCP. Lo que la fundación encontró en el curso de su investigación los conmocionaría y los pondría nerviosos más allá de todo lo que habían descubierto antes. Antes de que comenzara oficialmente la investigación, el gobierno ruso cerró la zona afectada, sin saber si sería seguro enviar investigadores al perímetro de contención, la fundación preparó una pequeña unidad con cámara incorporada apodada Herbie, para capturar imágenes de lo que quedaba de la aldea. Las imágenes capturadas por Herbie revelaron qué había sido exactamente de la gente en esta aldea condenada y la verdadera naturaleza de pesadilla de SCP-610. SCP-610 es una entidad de clase Kitter, lo que significa que es una anomalía que es extremadamente difícil de contener de manera consistente o confiable, y los procedimientos de contención a menudo son extensos y complejos. 610 es una enfermedad de la piel altamente contagiosa que inicialmente se manifiesta como una reacción alérgica común. Los síntomas incluyen aumento de la sensibilidad, picazón y zarpullido. Pero a las 3 horas de la aparición de los síntomas iniciales, la erupción comienza a convertirse en masas de tejido cicatricial en el pecho y los brazos. Estas masas, se extienden sobre las piernas y la espalda de la víctima y las consumen por completo en carne gruesa y comosa en 5 horas. Una vez cubierta, la víctima cesará todas las funciones vitales. Desafortunadamente para ellos y doblemente para quienes los rodean, no se quedan muertos, Aproximadamente 3 minutos después de la expiración, los signos vitales de la víctima se reinician a un ritmo acelerado, y las masas de carne que encierran el cuerpo comenzarán a moverse y multiplicarse, transformando a la víctima en algo muy distinto de cualquier cosa parecida al humano que alguna vez fueron. El tipo específico de mutación varía de un caso a otro, pero ha incluido que la cabeza se vuelva masiva y bulbosa, el crecimiento de extremidades adicionales, y en casos especialmente horribles, el cuerpo de la víctima se separa para permitir que broten más tentáculos de carne de la herida abierta. Ocasionalmente, una persona infectada dejará de moverse y se enraizará en el suelo en un lugar determinado. Una vez que se asienta, su carne se extenderá por el suelo, encerrando todos los objetos cercanos en tejido cicatrizal. Los infectados que mantienen su movilidad son muy agresivos, incluso violentos, e intentarán infectar a cualquier ser vivo que se cruce en su campo de visión. La enfermedad no solo infecta a los humanos, sino que puede apoderarse de cualquier organismo vivo en cuestión de horas. Debido a la naturaleza altamente contagiosa y peligrosa de la enfermedad, la observación segura de muestras y áreas infectadas solo es posible con drones y cámaras montadas. Esto nos lleva de regreso a Herbie, la primera cámara montada de este tipo para grabar imágenes del área infectada. Herbie fue desplegado en el sitio de la infección, también conocido como sitio A, sin ningún daño. Permaneció en el perímetro exterior de la aldea durante dos horas, observando a varios humanos infectados y daños por fuego en muchas de las casas, antes de seguir a un infectado a una casa intacta. La imagen de la cámara de Herbie capturó a la persona infectada entrando a la casa y sentándose en la mesa del interior. Había varios otros humanos infectados en la casa, y una criatura infectada no identificada permaneció inmóvil debajo de la mesa. Después de agredir brutalmente a uno de los otros humanos infectados, los infectados regresaron a la mesa y comenzaron a colocar platos encima trozos de su carne comenzaron a retorcerse y desgarrarse de su cuerpo antes de asentarse en cada plato. Una vez que se llenaron los platos, los infectados que estaban sentados a la mesa comenzaron a agarrar la carne y a aplastarla con la boca, en una imitación perversa de una reunión normal a la hora de comer. Después de capturar esta exhibición que revuelve el estómago, Herbie salió de la casa y continuó explorando el pueblo. Grabó imágenes de una gran pila de cuerpos que parecía estar formada por militares y civiles rusos, con un infectado sentado encima. Mientras Herbie maniobraba hacia los restos del ayuntamiento, un infectado agarró el rover del suelo. La cámara de Herbie pudo captar el rostro del infectado que agarró el rover. El rostro era el de una niña de unos 10 años, extremadamente intacta sobre un cuerpo grande y distorsionado. Los momentos finales de la transmisión de la cámara de Herbie capturaron la cara de la niña infectada que se abrió de golpe, revelando tentáculos de carne que alaron a Herbie hacia las fauces abiertas. Luego, la transmisión cortó a negro. Herbie fue considerado perdido, pero la transmisión de video se reanudó brevemente 5 horas después, mostrando la cámara cubierta con un limo no identificado. Después de esto, la transmisión se cortó definitivamente y Herbie fue abandonado en el sitio A. La fundación ha enviado varias expediciones humanas al sitio A, donde muchas fuerzas han sido víctimas de los infectados. Varios operativos también se perdieron en un terremoto que reveló una red de túneles subterráneos. Se intentó una expedición humana a estos túneles, y el video que capturaron los investigadores de la expedición fue profundamente perturbador. Había imágenes de una iglesia abandonada llena de infectados y una masa de cautivos humanos no infectados o parcialmente infectados. Los momentos finales del video de esta expedición capturaron el asesinato de varios operativos por un humano infectado que empuñaba una guadaña agrícola, lo que indica que los infectados son capaces de usar armas simples además de la fuerza bruta. El uso de esta arma, junto con la presencia de cautivos en los túneles subterráneos, pinta una imagen aterradora del tipo de organización de la que son capaces los infectados. No se han intentado más expediciones humanas, o si lo han hecho, han sido altamente clasificadas. Por lo general, una vez que se descubre un nuevo SCP, se coloca en contención en la fundación, con procedimientos especiales en su lugar para que pueda ser estudiado o incluso neutralizado en las raras ocasiones en que sea necesario. Sin embargo, cuando se trata de SCP-610, la contención podría ser simplemente imposible. Cubre demasiada área y es demasiado peligroso para exponerlo a los investigadores humanos. En cambio, todas las áreas infectadas han sido aisladas con el permiso del gobierno ruso. Hay un perímetro oficial establecido alrededor de estas áreas, y a los civiles que se acercan se les dice que se vayan con el pretexto de operaciones militares en curso. Por primera vez, un proyecto militar ultra secreto es la respuesta más inocente. Hay guardias armados en el perímetro de cada área infectada, y cualquier ser vivo con síntomas de SCP-610 detectado cerca del perímetro debe ser inmovilizado, asesinado y cremado desde la mayor distancia posible. Cualquier ser vivo que entre en contacto con SCP-610, ya sea un soldado, un científico o un civil, es inmediatamente eliminado y sus restos destruidos. Si alguien se acerca a 3 metros de un organismo infectado, será puesto en cuarentena y examinado de forma remota para determinar si ha sido infectado. Si bien la propagación de SCP-610 puede transmitirse por el aire, se ha determinado que es mucho menos infecciosa a través de partículas de aire que por contacto físico. Los sitios de infección permanecen activos hasta el día de hoy, como colonias de leprosos modernas. Aunque están aislados de la población y el ejército está haciendo todo lo posible para contener a los infectados, SCP-610 está todavía muy vivo. Es raro que exista una entidad que la fundación no pueda realmente contener, sino que solo puede tratar de proteger contra ella, y eso hace que esta infección sea aún más aterradora. Quién sabe cuánto ha mutado a lo largo de los años, creciendo, extendiéndose, hambriento de nuevos anfitriones. Todavía hay tanto que la fundación desconoce sobre la carne que odia como por ejemplo cómo funciona, qué puede hacer o incluso de dónde vino, ya que el origen de la primera infección sigue siendo, a estas alturas, enteramente desconocido. Ha demostrado ser capaz de aprender, planificar y protegerse a sí mismo. Así que, ¿quién puede decir que no puede encontrar una manera de escapar de su aislamiento? es tan altamente contagioso y se propaga tan rápidamente que solo un pequeño conejo infectado y un soldado desatento podrían ser suficientes para que SCP-610 llegue al resto de la población. Y si lo hiciera, su naturaleza violenta y destructiva, y su odio por toda la vida, significarían que todo, no solo las personas, sino también animales, plantas y el mundo mismo, podrían estar en peligro. Y nadie está preparado para este tipo de infección una enfermedad que vuelve el cuerpo humano contra sí mismo, convierte nuestra piel en un arma y una tumba, despojándonos de identidad, humanidad y todo lo que no está hecho de esa misma carne que odia. Así que esperemos que el perímetro se mantenga, y la próxima vez que sientas un poco de picazón, trata de no pensar en lo que podría suceder a continuación. Ahora ve a ver SCP-939 con muchas voces, y SCP-096 el chico tímido para más anomalías de la fundación.